Soy Dolos, diosa del engaño y la sardinidad. Lo único que queda es su sacrificio. de la que él imagine. La humanidad ha agotado su tiempo. Muertos heredarán la tierra. Escucha el sonido de mi voz. ¿Me oye? Yo no hay ahí. No lo veo. Soy el Dr. Salim. Ya nos hemos visto. Doctor Salim, ¿dónde estoy? Mierda. Nos hemos pasado con la droga. Cada. cada.. Porrillo fumado Cada, cada Porrillo fumado Por los creadores del Black Ops 3 La mitad del presupuesto Lo gastan en porros para crear más mapas Para el modo campaña la mitad del presupuesto lo gastan en porros para crear más mapas, modos, campañas por un, por un tubo, por un tubo o oh, sí, y se echan cada fumada, fumada o oh, sí, y se echan cada fumada, fumada o oh, sí. Cuando se fuman, el porro les viene. La historia a la cabeza y luego crean aptitudes, aptitudes o oh sí. Y no olvides que ellos son del black, son del black obstre, y la mitad del preso. Presupuesto, presupuesto o oh sí. Va para los poporros. Poporros, poporros. Ellos son del Black Ops, no se acoca sino muchos porros. Ellos son del Black Ops, no acoca sino muchos porros. Cada porrillo que ellos se fuman contiene un pentarrillón de hierba. Cada porrillo que ellos se fuman contiene un pentarrillón de hierba. Los requisitos para entrar en el, en el Black Ops son Fumarse un kilo de hierba cada día, cada día o oh, sí Porrillos, muchos Ellos son del Black Ops, no son coca, sino muchos porros Ellos son del Black Ops, no son coca, sino muchos porros ellos son del Black Ops, no se sino muchos porros, cuando se fuman ese porrón, crean un nuevo campaña. Ellos son del Black Ops, no sacoca, sino muchos porros, ellos son del Black Ops, no se coca, sino muchos porros. Amigo, te has pasado con la droga. Pero tranquilo, él ha tomado aún más porros.